Y bueno chicos y YouTube aquí de nuevo Giants en una partida de robo de los Juegos del Hambre y hoy estamos aquí jugando con Mario Broger que no tiene el micrófono pero está aquí aquí el, el face y si luego de grabar aquella partida que fue que, que un fade por Sanón le pedí a él que no él me pidió que, que si grabamos y yo le dije que ah, sí ok bueno y aquí estamos no no tiene Skype pero sí que está probamos 3 2 1 que ni uno vamos tengo un lagueo, joder, joder, joder. Si, sí, sí, me llevo un patal, me llevo un patrón. Mario, Mario, vámonos, vámonos, vámonos, Mario, vámonos. Joder, ahí tío, ahí, tío, ahí con con con joder, joder, corre, corre, corre mi culo, mi culo, mi culo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, maten a ese puto, maten ese puto, maten ese puto, y no me diga que eso va a ser un fake, no me diga que eso va a ser un fake, no me diga que va a ser un fake, no va a ser un fake porque. No, no, no, va a ser un fake, no va a ser un fake. Tengo la atrás, joder, no, joder, alguien no, tengo tengo la vida ahí atrás, tengo todo joder, es que lo siento, lo siento, si me paro, si, lo, si me paro, siento que siento que perderé la vida, el alma y todo tampoco no sus pantalones por nietos, porque la travesía de vaca y... no quiero comer las margas. adiós, ¡Ah, dios, dios, dios, dios bueno, este video lo voy a subir de primero no para que sepan que estoy grabando varias partidas el día de hoy y si estoy tocando varias partidas, entonces, eh, lo de la aplicación de la skin está en otra partida, así que no, no, no se despeguen, porque vienen varias partidas en, en, en estos días. Así que nos estamos viendo, ¿no? Entonces, ese eh, fue otro de mis, de mis, de mis cuatro fakes, de fail, fail, que llevo, y espero que, que, que los entretenga un poco, ¿no? Pues, un, un fail, ¿no? Un fail entretiene a cualquiera. Y así, chicos, chicos, ahí, nos vemos en la próxima, vamos a ver si ahora me da, si ahora tengo la suerte de llevarme un, una buena partida, así que, no puedo dar clic porque me momento, Chao, chao. Bye bye Ay caray pingüino Me quedo con pingüino Despídate Despídate puto! Despídate No se puede. Bye bye